Puede venir aquí, señor director. Una idea aquí, educación. Y yo puedo darla, porque educador por 18 años prácticamente. 14 a nivel superior, 4 a nivel intermedio. ¿Y comencé? Sí. Vamos a ver si nos concentramos. En un momentito, todos le damos sus bellos saludos. Mario Minaya, muchas gracias por estar en sintonía en Orlando. Florida, porque estamos viendo una segunda ola, tiene una cadena de contagio terrible con la cuestión esta de los dominicanos cinco millones prácticamente votaron y hay un rebrote del caray, y en medio de todo esto eh, la gente se puso a alcoholizarse, a celebrar duraron dos semanas celebrando y la cadena de contagio, bueno en el mundo ahora mismo, la cadena de contagio ha crecido más aquí que en cualquier otro lugar eso es muy peligroso. Entonces, vamos a mandar que es semipresencial. ¿Qué es semipresencial? ¿De qué? Que terminar lo digital. Ahí la DP le doy la razón. puntos estratégicos de Wi-Fi en el país. Están las herramientas establecidas aquí. Y así como Gonzalo fue le llevó una laptop a todos los muchachitos que estaban en la tanda extendida, y que desde que usted abriera el acto, salía Gonzalo con un mensaje y que usted tenía que inscribirse, porque ellos creía que la gente que se inscribía iba a tener que obligatoriamente votar por ellos. Vamos a darle ahora fuera de campaña un acto. Termine, ya que usted se va por el zafacón de la historia, Danilo, termine dando una orden importante. Pero en el periodo de transición no se pueden hacer nada. Haga una sugerencia para que las próximas autoridades lo hagan. Dale el acto. Vamos a suspender las prueba nacionales. ¿Para qué sirven las pruebas nacionales? Para nada. Para nada, eso no sirve para nada. Ni ha medido la calidad, ni es un instrumento científico. Eh, se ha demostrado que se aplican erróneamente, de manera medelagalaria. Lo que hacen es atrasar el paso de las personas humildes que se quedan por cualquier eh, tipo de, de requisito académico, por cualquier disparate, y duran años y años para entrar en el sistema. Y nosotros necesitamos profesionales en este país. Suspendan eso, no ha servido para nada ni cuando se declaró el plan de decenal, ni la revisión, no se ha hecho eso. no sirve para un negocio, eso. Para nada sirve. Ya no se llaman pruebas nacionales, llaman pruebas frustracionales, porque frustran a los estudiantes. Y los dejan varados ahí. No pueden avanzar, se estancan. Entonces estamos en una pandemia y no vamos a estar hablando plumas de burro con todos estos teóricos. Y ahí escucha a Furcal haciendo acuerdos con EDUCA, se tiene que hacer acuerdos con, con EDUCA, con con la ADP, se tiene que hacer acu acuerdos con la asociación de padres y madres. Comience bien, no comience mal. Usted es un educador Fulcar. Un hombre versado, fusten eso. No se meta como los demás. No se meta como estos comerciantes, como el huracán Navarro, que acabó con todos los profesores, destruyó puso a quien le dio la gana y volvió la ADP, los profesores, un, un mangú. Y en este Mirabal, no, este Mirabal, pro-haitiano, promovedor de los antivalores, sacando el, el escudo de la Biblia, de la bandera y toda esta cosa, eh, la Biblia de las escuelas, el escudo de la bandera y toda esta cosa, fue lo que dice decir, eh, y este ignorante que lo que ha hecho es meter una crisis de las peores educación también. Porque son todo mercaderes Hay que poner un educador de verdad, una gente que, que vaya a interesarse por los estudiantes, que revise la calidad. Que, que no solamente se preocupe, porque aquí todo el dinero, ah, 4% para la educación, todo en aula. Mal hecha. Para que después estén agrietándose y cayendo se le han caído paredes incluso estudiantes encima, puertas y todo. Eso es un negocio, no, así no. Negocio no. Educación. vamos a rescatar la ética. Vamos a rescatar urbanidad, moral y cívica. Vamos a educar en valores. Eso es lo que vale. Con una sociedad está escasa en valores, no sirve. Y nosotros hemos acabado aquí con un sistema de libros y folletos. Entonces tenemos libros y folletos avanzados. Un sistema folletero y unos estudiantes botelleros que no sirven para nada. Último en todas las pruebas en el mundo. Pregunta el informe de PISA, último lugar. Pregunta los informes anteriores, último lugar. Matemática, física, historia en todo en último lugar. Y fueron evaluados los profesores, peor aún, por estar enganchando a políticos y no gente con capacidad académica. ¿Y usted sabe qué ha sido lo peor? Que ahí entonces tenemos ahí analfabetía con título. Sin amor a la vocación de la más importante de toda la formación de los seres humanos la educación es la más importante de los ministerios de las labores que realicen una en educación una nación sin educación no sirve y aquí se ha politizado esa vaina, desgraciadamente se ha dañado, se ha destruido esto lamentablemente ya eso era lo que me refería cuando hablaba de estudiantes botelleros, sacachivos, mediocres, a eso que me refiero ¿Sí? sí, sí, sí, a eso a que me refiero, a eso a que me refiero. Tenemos un sistema que no sirve. Y si van a educación superior, un negocio redondo y caro. becas solamente para los hijos de papi y mami. Que accesan a los puntos de educación y a todo esto. Y estamos por eso tan mal nosotros como, como sistema educativo. No servimos como sistema educativo. El peor de América Latina es nuestro porque lo hemos politizado y lo hemos convertido en una mina de ladrones. Pero ahí hay un morenito muerto de hambre, que él dijo que no llegó al sistema educativo con una mano delante y otra detrás. No, tú no llegaste con una mano delante y otra detrás. Tú llegaste desnudo y descalzo con las patas rajadas y se hizo un ascensor para él bajar y no ver a la gente. ¡Para él! Entonces eso no puede seguirse dando aquí. Tenemos que retomar la verdadera educación, formación, en valores, la parte cognitiva, la formación ético-moral y la formación religiosa, que es tan importante. La identidad cultural, no tenemos identidad como pueblo. Nosotros le preguntamos a los niños, ellos hicieron una encuesta, ¿cuáles son los símbolos patrios? Y a otro grupo, ustedes vieron que yo presencié Pena, en jabón. ¿Cuáles son los padres de la patria? María, Juana, otro saltitopas. Imagínese usted. Imagínense usted todas estas cosas que yo. Y no quiero mencionar, lamentablemente, cómo llegan esos bachiburros a las universidades. Por eso tenemos estudiantes mediocres, profesionales mediocres. Digo, los que van al servicio público los que tienen acceso a las grandes becas, los hijos de Leonel, los hijos de Danilo, los hijos de Miguel Vargas, los hijos de Lucía, y demás, no voy a mencionar más, para que no digan no esto mencionar. Los mismos hijos de Luis estudiaron todos fuera, las hijas, en las mejores universidades, y lo del pele de todo con becas paga por nosotros. Porque había ahí una vieja bruja que tomó eso como un negocio personalizado. La Sorbona, Oxford. Sí, todas esas universidades caras. Mientras ustedes tienen que comerse un frío frío, un pan con huevo, harina con harina, espagueti con pan en la mañana para jartarle el estómago de áscar y lumbricoides, de oxurio enterobio, de tenia solitaria, de décatur americanos, y tenemos un reguero de panzones diabéticos con problemas que no pueden pensar. Eso no puede seguir así. El 4% del Producto Interno Bruto hay que reorientarlo. Las políticas educativas tienen que cambiar y el sistema educativo completo tiene que cambiar. Esto no puede seguir así, desgraciadamente. Yo hice aquí reportaje, ustedes recuerdan cuando yo presenté los moros y la cosa esa con gusanos de varias escuelas. Y ese negocio, ya por suerte la pandemia acabó el negocio, ya no hay tal detendida, ya no hay, ya no hay proveedores ya en esa cuestión, porque todo esto que se privatiza pasa como la energía, un negocio redondo y nada más nos fuimos nosotros. Eso tiene que acabarse. No podemos pensar como animales. Así que ese Peña mirabal vamos a darle gracias a Dios que las dos basuras más grandes del sistema educativo pasaron por ahí, el huracán Andrés Navarro y este ignorante que dirige esa cuestión, que lo único que fue gastar millones, yo escuchaba esa cuestión en la Z, a la voz de este idiota, todos los días ahí con publicidad carísima paga por nosotros, promoviéndose ellos, porque no lo conocían ni en el patio en su casa hasta que lo benefició un decreto. Desgraciadamente. La educación cada vez peor. No podemos seguir así. Entonces, esa cuestión, ¿no? ¿Qué, ¿qué prueba de qué? Prueba nacionales, dejen esa cuestión. Un disparate, a ¿no? eso sirve. A lo que quería decir. Entonces, para que no me pase como siempre, vámonos con el material de hoy, señor director. Yo voy a comenzar temprano porque ya yo prediqué mucho. Dice la, la encargada de la Organización Mundial de la Salud. Los más pobres de fue un artículo que publicamos, que yo escribí